disfrutar. Estamos sin estrés. Cápsula legal sin estrés. Yo me estresé con esa tapa. Bueno, pero es que claro, sí, imagínate, si uno tiene que llamar al abogado, uno está estresado, es verdad, es verdad. Pero no necesariamente, oye. Puede ser también por prevención, igual como el médico. Bueno, no sé. <risa> bueno, fíjate, por algo no. nos dicen doctores de vez no, Es ¿no? verdad. Y a lo mejor incluso asesora, este coach, compañero, pues sí. Es sí, que el abogado tiene de todo un poco. Pero ¿sí? igual, generalmente uno como el médico, uno al médico cuando le duele algo, uno llama al abogado cuando está en un aprieto. Y bueno, precisamente para que usted no llegue al aprieto, pues el día de hoy inauguramos esta sección Cápsula legal sin estrés, porque en la medida que usted está al tanto con la información, pues está menos estresado. Y a mi lado está pues Juan Carlos Ron Cadena, él es abogado binacional venezolano-ecuatoriano, abogado de libre ejercicio en diversas áreas del derecho civil, eh, estamos hablando de civil, notarial, procesal, mercantil, pero con especial énfasis en derecho sucesoral. Área en la que se ha desempeñado como consultor e investigador, es CEO de este, fundacional de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas, SociAIHAC. Eh, es un ente privado este, SociAIHAC. Organizador y patrocinante de capacitaciones académicas, por cierto, de eso vamos a hablar luego, ¿no? porque por allí tienes también unas capacitaciones que se están promocionando Así en es. la web. Correcto. Ponente de Derecho Sucesoral en el Colegio de Abogados de Caracas, conferencista en el Colegio de Abogados de Pichincha, esto en Ecuador. YouTuber jurídico, conductor del micro tip sucesoral en el canal Sociayjac, abogado digital con presencia en varias redes sociales, en Instagram, en Facebook y TikTok, acreedor de numerosos reconocimientos nacionales e internacionales por su labor investigativa, docente y trayectoria profesional. Y bueno, y por supuesto, esta es la manera de darte la bienvenida, Juan Carlos, a este espacio. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de ahora compartir un poco más del día a día con, con tus oyentes, con las personas que nos miran a través de fe, de de youtube y todas esas personas que digamos tengan esas dudas ya no solamente del área obviamente que en la cual tú me conociste sino también otras áreas del ámbito legal como tal que para eso estamos así es bueno y si hacemos un poquito de memoria ya hace cinco años y pico casi seis pues fue la primera vez que viniste como invitado precisamente a hablar de la parte sucesoral que Bien lo comentamos, hace esta cantidad de tiempo lo volvimos a hablar luego, lo hablamos un poco el año pasado, pero es que yo siento que no es, no es un tema que se agote. No, no es un tema que se agote, de hecho. Todas las materias de derecho tienen, digamos, una larga historia y una cantidad infinita de poder solucionarla dependiendo de, de lo que cada uno, digamos, proponga y también, digamos, acepte. Porque obviamente dentro de un conflicto, como tú lo dices, hay dos bandos o hasta tres. Correcto, y además que eh, también vamos evolucionando cosas de acuerdo a resultados Incluso de, de estudios, de juicios, de trabajo Que hay que ir adaptando también a, al contexto, a lo que está ocurriendo Eso es así Y bueno, y hablando de... de, de, de está, esto es lo sucesoral Que bueno, por supuesto tocaremos algún punto Cómo no Pero, eh, como también es cierto, el derecho eh, tiene muchísimas áreas Sí eh, De hecho hay áreas específicas, en este caso tú eres abogado civil donde pues no solamente está la parte de la herencia está la parte del reconocimiento de los hijos está la parte de los casamientos y también de los divorcios uh -huh. y de lo que ocurre entre los eh, entre el cónyuge y o de los cónyuges en este caso desde que deciden pues formar una sociedad juntos y aquí viene el tema con el que vamos a abrir en la tarde de hoy estas cápsulas y son las a veces odiosas, porque a veces son odiosas, capitulaciones matrimoniales. Eh, ahora viene la pregunta, primero vamos a empezar por definir qué es una capitulación matrimonial. Mira, la capitulación matrimonial como tal es un régimen el cual lo que busca es mantener separados los bienes de los cónyuges. Eso es lo que prácticamente de forma sencilla te puedo decir tranquilamente a ti o cualquier otra persona que quiere buscar una definición clara sin tanto término leguleyo. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto? Que se mantengan los bienes, por ejemplo, en dado caso un momento de esto no, nos casamos. Y cualquier bien que nosotros hayamos adquirido después de casados, este régimen regule de que a quien le corresponde es el que le va a quedar. Por ejemplo, si compraste un automóvil y está tu nombre, ese es de tu propiedad. Aunque y yo, haya sido dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, porque el régimen ya de, de hecho así lo regula. Es decir todo bien que va a quedar completamente separado. Si, por ejemplo, compra un, yo compro un apartamento y está mi nombre, ese apartamento está mi nombre y usted no tiene nada que ver con respecto a su administración, régimen, con respecto a si yo lo quiero vender, no tengo que pedirte permiso a ti. Entonces, si fuera, por ejemplo, que compráramos algún bien a nombre de los dos, no sería una comunidad conyugal. O si no hubiese capitulación y aunque esté tu nombre, hay que consultar al cónyuge. Ahí sí, pero si no hubiese si no hay, si no hay capitulación. No hay capitulación. Habiendo capitulación, si compramos un bien y aparecemos los dos en el título de propiedad, ya no sería una comunidad conyugal. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ajá. No es una comunidad conyugal, es una comunidad común, porque la capitulación ya regula que esté separado. Pero está tomando en cuenta que si los dos aparecen en el título, ambos cónyuges, pero con una capitulación, es una comunidad común debido a la existencia de este documento Mira qué importante eso que estás diciendo Porque eh, se pueden confundir los términos dice uh -huh. Bueno, pero ya pero está nombre de los dos Eso está entonces a nivel de divorcio eh, Pues hay que separarlo a partes iguales Sí, pero no porque sea una comunidad conyugal Sino porque es un bien común Un bien, un, una comunidad común, una, una comunidad, comunidad común. vulgar simple y silvestre. Una tenencia común sí porque somos socios en esto. Exactamente porque digamos hay distintas comunidades dependiendo digamos del, del régimen o de las circunstancias, una comunidad matrimonial como la que estamos hablando hoy una comunidad de herederos pero es porque están juntos debido a que son hijos parientes de una persona que falleció o una comunidad común donde por ejemplo como tú lo acabas de decir, somos socios emprendemos algo, somos titulares de un 50% de o una porción de ese emprendimiento o de ese bien que compra Juntos. Ahora pregunto, por ejemplo, eh, está tan de moda aquello de casarse con una persona con dinero, porque tengo la idea de que al casarme y esta persona fallezca o nos divorciemos le puedo sacar la mitad de su fortuna. Uh -huh. eh, eh, si ese dinero lo ha, lo ha hecho esa persona antes del matrimonio eh, y no hay capitulaciones, porque bueno, porque estamos muy enamorados, porque confío en ti, porque este matrimonio es para toda la vida, cualquier cosa que digamos... Eh, ¿Ese dinero que está hecho o esas propiedades previas al matrimonio también entran en la comunidad conyugal? En teoría, vamos a llamarlo así, porque ese dinero o esos ahorros, sabemos muy bien la situación económica y... Digamos, no, estoy nivel... hablando de, de que <risas> Elon Musk se quiera casar. Pero, ok, o sea, una pongamos cosa... el caso. Ese, ese dinero que está ahí como tal... Debe, debe corresponder a esa persona Que lo hizo antes de casarse Es el deber ser En el caso del dinero es un poco más delicado Porque obviamente como es un me, es un medio líquido Es decir, que va y va viene y bien, ¿eh? De libre uh -huh. circulación Ah no, mira, lo que entró ahorita en la cuenta Ya ahora sí es de los dos baja ah, pero qué parte, qué proporción Ya un momento que es como que se confunde todo eso Pero cuando hablamos de bienes es decir Un carro, un apartamento, un terreno Es decir, algo que en cierta forma es cuantificable Que tiene un título de propiedad no como el dinero que eso va y viene entonces eso si sí yo puedo demostrar que es mío antes de casarme y no requiere de una capitulación. ¿Por qué razón? Porque la fecha de cuando yo lo compré y yo verifico la fecha de cuando yo me casé, ese bien fue comprado antes de casarme y por lo tanto no entra dentro, dentro de, de la comunidad. Eso es lo que llamarían los bienes propios como tal. De hecho, incluso las capitulaciones matrimoniales, si lo ponemos en el punto de vista digamos cotidiano, en películas, que lo han visto muchas personas, es lo que llamarían el contrato prematrimonial. Pre Correcto. Claro, algunos, digamos, lo, lo abordan desde el punto de vista civil de que sí, ocurre tal cosa, yo me quedo con todo. No, obviamente una... Exacto, tiene como unas ciertas condiciones, si hay infidelidad, sí. si hay eh, algún... Bueno, generalmente es la infidelidad lo que... Lo a que... diferencia del mundo anglosajón de las películas o de las series, una capitulación matrimonial, lo que viene a regular en este caso es mantener separados los bienes de los cónyuges desde el momento que se han casado. Y de hecho, nosotros teníamos hasta hace poco la idea de que tenías que... Celebrar la capitulación antes de casarte Ajá, bueno, y, un... porque uno lo nombraba como ese contrato prematrimonial Prematrimonial Exacto uno Por eso incluso lo conocen de esa o sea, forma ¿Se puede hacer luego? Ahora sí ¿Ahora desde cuándo? Ahora, desde desde noviembre del año antepasado Es decir, desde el 2021 Y eso es uno de los cambios que en cierta ah, forma mira qué Ha entrado en shock actualmente porque es un golpe O sea, totalmente. yo puedo tener 20 años de casada ¿Y puedo hacer capitulaciones? Ahora sí desde noviembre del. 2021 del para acá. Para acá se puede hacer. Y de susto, hecho susto! Para lo que De hecho, pues eso puede ser incluso. Han hablado muchos colegas que eso puede ser causal de divorcio. Claro. Oye, a estas alturas me va a tener desconfianza de todo lo que hemos vivido. Bueno, mire, después de los 15 años, téngale más desconfianza. Bueno, más o menos, por esta la cosa. Por acá nos ah. dice Grismelia Alcalá, también las capitulaciones matrimoniales es garantizar siempre los bienes muebles e inmuebles adquiridos antes de. que era lo que. No es, necesar, no, no, no, no es necesario. No necesariamente, porque ya te dije, la fecha de adquisición. O sea, no necesitan capitulaciones los bienes adquiridos antes del matrimonio Sí, porque son bienes propios Son bienes propios Y eso digamos sería otro tema de conversación diferente Porque obviamente yo tengo que hablar sobre las capitulaciones Todo lo que se regula y obviamente lo que Esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Viene a regular, que eso lo podemos hablar en la siguiente parte ¿Qué Bueno, ahora? me voy a al corte por aquí Ajá. Mario Ruiz nos dice, tranquilo mi hermano Que lo que de, de ella es de ella y lo tuyo es de ella Es verdad la mujer, la, Muchas veces dice que las mujeres. Viven vi, viven, viven propio y uno vive alquilado. Y ahora que, que no llora, sino que factura, mira. <risa> Así mismo es. Nos vamos al corte y al regreso, por supuesto, por acá leyendo sus comentarios. Y este Aquí, que, que ya espérate, caramba, que aquí línea me pone, al menos va a estar todo clarito, claro, eso es importante uh -huh. Y Luis Loyo nos dice, los bienes mancomunados también deben ser repartidos entre los hijos Una vez separados los cónyuges de eso, vamos a hablar al regreso, ya no? venimos Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés no, aquí tenemos de verdad un pochinche con esto de las capitulaciones Porque bueno, a lo mejor uno tiene mucho que declarar y uno se ríe Pero esto es un tema muy serio Exactamente Porque Betty, Betty nos dice algo aquí que es muy cierto El matrimonio debe ser por amor, no por interés de lo material Pero igualmente el respeto, la comunicación Pero también es cierto que a veces hay un interés allí De alguna de las partes Eso es ¿no? implícito Saludamos a Monica Natancredi que está acá en sintonía Y Marina Oliveros que dice Me ausente un rato, es un gusto saludar al doctor Juan Carlos Rom nos dice por acá. Muchas gracias. Y bueno, eh, nos hablabas que esto, que es bien novedoso y me parece importantísimo comentarlo en la tarde de hoy, apenas 26 de noviembre del 2021 se hace esta actualización en cuanto a las capitulaciones, pero también quien ya, por ejemplo, tenía unas capitulaciones al inicio del matrimonio, ¿puede revisarlas, puede cambiarlas? Exactamente, de hecho justamente de las cosas que se establecieron y o que sea, hoy, antes no se podía hacer, no, es decir, es, prácticamente el hacer las capitulaciones antes de casarse era como piedra, era como grabado en piedra, no se podía, de hecho justamente en nuestra legislación tenía el carácter de inmutable, es decir, jamás podía cambiarse luego, sino la única forma de quedar sin efecto una capitulación era divorciándose. Okay. O que uno de los cónyuges falleciera Que eso es otro punto aparte pero claro Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, con esta sentencia, cambia todo esto A nivel, por lo menos, lo que es nosotros acá en Venezuela De hecho, esto está previsto en otras legislaciones Muy cerquitas a nosotros, Colombia, Ecuador Cualquiera de estas partes acá, ya lo tienen previsto Y de hecho... O sea, de alguna manera, Venezuela sería el último En sumarse a este grupo de países hermanos Que ya tienen esa uno flexibilidad Uno de los pocos últimos que, digamos, viene a cambiar Eso que ahora sí puedes cambiar Es inmutable, que no puedes cambiar ahora es mutable este régimen entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia desde finales del 2011 que es lo que estableció en cinco puntos que ahora digamos tiene un carácter de vinculante? de vinculante, es decir que es obligatorio porque esta sentencia quedó publicada en Gaceta Oficial y al quedar publicada es obligatorio, es ley es decir, tiene que seguirlo todos los organismos públicos, pasando por tribunales por registros y de hecho ha habido tanta situación y lo digo por experiencia propia claro. Que he llevado ya una, una partición de comunidad conyugal Estando vigente el matrimonio Y el tribunal que me lo recibe dice Caramba, es la primera vez que lo estoy recibiendo, déjame estudiarlo es decir, No no es algo que sea todavía ¿sí? tan común De hecho, no es no es com no es es común De hecho, eh, una capitulación matrimonial se si no Si está bien acordada como tal desde el principio Pero ahora ver esto en vivo Se discutió bastante cuando salió pero la parte práctica todavía no está desarrollada que es lo que me, sor me sorprendió y no solamente a nivel de tribunal, sino a nivel de registro. Cuando fui a registrar esto, ese fue otro proceso que me llevó. O sea, llevó fue, fue una novedad. Una novedad. En por el una Porque de hecho, cuando el, el, el funcionario lo recibe, ¿y dónde está la sentencia de divorcio? Ellos no están divorciados, están casados. ¿Cómo es eso? Es decir, se le estalló la cabeza. Claro, eso que, que nos dice un poco acá, que llega, hay cambios, hay innovaciones, pero los entes mm. no estudian no eso. Es, no, están, digamos, al tanto. Y no están informados. Entonces, Mira qué importante. Ajá. No, no. Perfecto. No. ¿Qué es lo que establece entonces la sentencia? Primeramente, que las capitulaciones van a ser válidas antes y durante si sí, se puede celebrar antes y durante el matrimonio si no la celebraste. Es decir, valga la expresión si tú no si tú te casaste y no lo celebraste en el régimen anterior era como decir la típica frase chivo que se devuelve se es ya te casaste sin capitulación ya perdiste la capitulación perdiste, exacto, per perdiste la, oportunidad. la oportunidad de hacerla uh -huh. Ahora con la sentencia la puedes hacer Segundo, se pueden reformar las capitulaciones vigentes Que es lo que tú me estabas preguntando al comienzo ¿Se pueden, se pueden reformar las capitulaciones que están vigentes Es decir, si alguien se casó con capitulaciones La quieres reformar O incluso si la quieres dejar sin efecto la puedes hacer. Eso está muy bien porque a lo mejor, precisamente, en lo, en lo rígido que era pues en, eh, antes de, esta, de estas modificaciones, uh -huh. a lo mejor no se sentía en camisa de fuerza. Jorge Orlando dice, buenas tardes, la propiedad privada es tan sagrada que uno puede decir, te amo, te adoro, te quiero, pero lo mío es mío. Mm. <risa> ¿Qué tal cuál? Eh, Helio Díez nos dice por acá, los ambientalistas dijeron algo con lo que yo estoy de acuerdo. Estaban hablando de la Plaza de la Concordia, que la renovaron y decían, ah, sí. Pero bueno, eso fue en el Conoco en, en el conuco de, de Prometeo. Prometeo, así es. Mira Betty, yo no quiero problemas en esa casa, que le voy a decir a mi esposo, vamos a hacer capitulaciones después de 40 años <risa> juntos <risa> Pero bueno, eso yo creo que es un tema bien álgido, Juan Carlos, hablarlo en un matrimonio pues que ya tiene un tiempo funcionando, que estaba sin capitulaciones y de repente a lo mejor viene el esposo un día y se para y dice, oye mira, tú sabes que yo compré esa computadora, yo compré el televisor, yo compré el Blu-ray, este, vamos a hacer capitulaciones porque eso es mío. Bueno, fíjate que en este caso que yo estoy llevando, que te estoy comentando de la propia experiencia, este es un matrimonio de 20 años pero aquí lo están haciendo desde el punto de vista práctico. La situación está que eh, el cónyuge tiene, digamos, ciertos beneficios que está recibiendo y que obviamente su esposa lo está recibiendo por esta condición que tiene, digamos, de estos beneficios que recibe. ¿Qué pasa si se divorcia? Por ser esposa ella también recibe tiene esos, esos beneficios. Beneficio. ¿Qué pasa al divorciarse obviamente ella pierde esos beneficios. ¿Por qué lo están haciendo esto con el futu a futuro cuando él ya no esté? De hecho, lo están pensando de ah, esa pero eso manera. eso está interesante, porque es una capitulación que más allá, o sea, es, es como todo lo contrario de lo que uno piensa. Lo que pasa es que lo están haciendo con la situación, Ya aquí viene el trasfondo hereditario, que esa es mi área, con el fin de que los hijos propios de este señor no la vengan a perturbar a ella en un futuro cuando él no esté, y no vengan a decir, no, que esto es mío porque es por herencia, hacen la capitulación para dejar todos los bienes para ella, y así en este caso, ya queda vigente el matrimonio, se extingue por la muerte de, de este señor, y ella queda con eso bienes a su nombre sin que la vengan a perturbar ningún tipo de herederos de este señor porque no tenía nada. Que también suele ocurrir. Exactamente. Que generalmente cuando, pues ese segundo matrimonio, si hay hijos de segundo tercero, tercero, pues entonces lamentar, obviamente van dejando sin efecto al cónyuge. En este caso, esta capitulación que yo estoy haciendo, lo están haciendo con fines prácticos para eludir o evitar, digamos, molestias a futuro. Porque un testamento en ese punto no es, digamos, un muro de contención. Podría ser refutable por lo que hemos hablado? Hablado en, en, en otras entrevistas con respecto a la, la, vamos a decir, la jerarquía que tienen los hijos. Exactamente, entonces, digamos que para efectos digamos prácticos, lo están haciendo de esa manera. Ajá, de, que hay una pregunta muy buena. A ver. ¿Esto solo es aplicable para matrimonios o también para uniones de hecho? Muy interesante porque justamente iba a eso. Ah, bueno. Dos cositas más antes de entonces terminar con, la esta, con lo que estableció esta sentencia. La primera, que también se pueden hacer capitulaciones en el exterior y son válidas aquí en Venezuela, debidamente legalizadas y apostilladas. Y la última, justamente, sí. Estas reglas también son aplicables para uniones estables de hecho, Es decir, lo que uno pensaba que no podía existir, que eran eh, capitulaciones concubinarias hoy en día con la sentencia también es aplicable, es decir, puedes dejar establecido un régimen de bienes separados para esas personas que viven en el concubinato o en uniones estatales. De hecho, dice: Ay, no, yo soy feliz contigo, pero sin ningún papel al lado. No te preocupes, convivamos juntos, pero vamos comprando. Bueno, ahora actualmente se puede establecer un régimen de capitulaciones concubinarias debidamente registradas en la cual. Cada uno ya, digamos, tiene su patrimonio por separado. Todavía sigo sintiendo que, que sí, que es como que rudito esto de dividirse las cosas, ¿no? Bueno, pero que eh, Pero bueno, también eso evita divorcios amargos. Exactamente. Donde entonces ya va, pero eso no, pero tú lo compraste, pero yo fui la que lo quise, porque yo fui la que lo escogí. O sea, todo ese tipo de cosas que que surgen en los divorcios. Cosa que no me pasó a mí ya, y porque sí, estaban alquilados, no te preocupes. <risa> ¡Ay, Dios! Ah, bueno, ah caramba, ya no, no estoy entendiendo Bueno Ah, no, las matas sí se las pueden llevar y que las rieguen Por eso lo dije hace un rato, las mujeres piensan que el mundo es de ellas y yo no veo alquilado, definitivamente No, no, la pensamos ¿Ah? No lo pensamos No, yo es, sé Es así <risa> Ya y yo, pero lo dijimos al mismo tiempo Bueno, de verdad que yo creo que es bien interesante esta charla y este inicio eh, pues de, de estas cápsulas, mire yo, bastantes preguntas, me encanta la participación de, de la audiencia Y digamos la inter la digamos la, el propósito de esta, de esta sección, más que también informarte del punto de vista legal, del punto de vista serio, digamos también hacerlo como que un poco más Instructivo, pero a la vez bastante sencillo Sin términos enredados Y además yo como que con un poquito de relax Para que digamos, vea hasta qué punto Y sencillo puede ser el derecho Visto del punto de vista sano Yo, se lo, he dicho siempre, siempre yo se lo he dicho siempre al señor Juan Carlos Él es un maestro En el fondo, en el fondo Él es docente, pero bueno No, claro que sí pues Muchísimas sí. gracias Y bueno amigos, nos toca despedirnos en la tarde de hoy eh, Ahorita no leía Jorge ya lo leeré, pero fuera del la... aire... <risa> Porque Si Betty puso esa cara, no quiero ni saber wow. Bueno amigos, nos vamos despidiendo Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares En la dirección general de la estación En la gerencia de producción y también en la producción De este espacio, Catherine Manzano En los controles, Gregorio González eh, Vamos a ver con qué nos sorprendemos Mañana, Gregorio Hoy <risa> Es que tú no sabes con qué cáncer Empezamos acá, este, ahorita Y que les habló como cada tarde De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde Verónica Oliveros Nos escuchamos y nos vemos mañana